Bien, ya la seguimos en este contacto diario en el día de hoy ya en la parte final eh, después de esa importantísima intervención de parte del Consejo Económico y Social de aquí de San Francisco de Macorís, Sergio. Eh, te decía que si, me imagino que tú verdad, en los medios porque eso se dio tendencia. <coughs> eh, Ahora tiene la fotografía ahí de la rubia del toque de queda. Tú sabes. Que hay empresas, hay instituciones que en medio de este toque de queda pues tienen autorización a circular en medio de, de toque de queda. Ahora, por ejemplo, los médicos como tal, eh, una serie de empresas que pueden circular sin ninguna dificultad, claro, justificando su presencia. Y esta jovencita que ustedes ven ahí, que es empleada de una distribuidora, una compañía de gas, que no vamos a decir el nombre porque no paga aquí, eh, ella es ejecutiva de venta, y ella con su carta que le suministra a la empresa, Sergio, que puede desplazarse eh, sin... Eh, no importa la hora, después ella la utilizaba muy bien para salir a cherchar, salir a bailar, entonces mostraba su carta cuando era detenida con mucho verdad con mucho, con mucho mucho orgullo, pues ya en múltiples ocasiones pues cuando la paran y ven, se dan cuenta que ella no anda llevando ningún gas ni vendiendo ningún gas, sino que anda eh, en diversión pura y simplemente pues eh, cuando se da a conocer la información, cuando ella muestra que, que pertenece a esta empresa pues lo que hace la empresa de manera muy correcta, hasta el momento correcta porque dudo que la rubia del toque de queda eh, mantenga su, su estadía en la empresa le, le quitaron, le retiraron su carta, su autorización de manera que no puede seguir haciendo gala de ese permiso que ella tenía, lo que sí esto pudiera hacer, yo digo yo, pudiera afeitar eh, por ejemplo a quien sí tiene la autorización y sale por necesidad a cumplir con esto, que esta acción de esta joven pudiera afectar a otros empleados, colaboradores de empresas, que cuando muestren su acreditación que le permite circular, eh, pues eso pueda causarle problemas Ojalá y que, que, que no sea así, y que simplemente haya sido un desliz de esta joven eh, de utilizar esta autorización para salir a divertirse en plena violación, del de toque de queda No y saber que hay, hay trabajadores que por su condición de trabajo entran eh, después, después del toque de queda van a poner los delivery otra, otras instituciones que no pueden ser apagadas nunca como la, los hospitales la, donde trabajan las plantas eléctricas todas esas cosas que eh, hace que, que, que tenga un permiso especial pero como siempre nosotros los dominicanos eh, el, eh, estamos acostumbrados a eso ¿Usted te acuerda? ante un director o cualquiera te da una tarjeta un coronel un teniente te da una tarjeta entonces esa tarjeta la utilizaba como por para ejemplo, todo. Serio, el mismo caso el mismo caso nuestro que, que estamos en la somos parte de la prensa verdad y tenemos nuestras acreditaciones, pero si no hay necesidad si yo si yo no tengo la necesidad de salir a hacer un trabajo propio de, de, de mis labores verdad de lo que hago eh, como, como comunicador pues yo no tengo que andar en el medio ahora si si tengo que salir y tengo la tengo la justificación pues yo puedo hacerlo en ese sentido es que la gente el que tiene esa autorización a circular debe debe utilizarla solamente si si si es propio de sus labores que eso fue eso es lo que incluso fíjate que ahora pusieron esa restricción ahora está a partir del lunes que se tiene previsto ya flexibilizar con el horario en el toque de queda pues se, ha, se le ha puesto esa restricción esa autorización que le suministra La empresa es única Y exclusivamente para usted Salir, utilizarla, hacer la labor propia De lo que usted hace en esa empresa De lo contrario, usted está violando El toque de queda Y puede ser entonces amonestado y hecho preso Mira, hay, hay algo que En esa misma tesitura Donde eh, según algunos galenos Y de salud Dicen que Ampliar, ampliar El toque de queda De a las nueve en los días eh, laborales y a las siete en los días feriales, el sábado y domingo, podría haber un rebrote y, y yo ahí, le una un poquito de razón y en otra, eh, por mi razonamiento que hemos visto y por el funcionamiento y comportamiento que ha tenido la población dominicana, diría que no, porque lo, las personas responsables siempre se han quedado en su casa, no importa que, que, que haya restricción o no, la persona es responsable. Lo que cumplimos con el toque de queda de verdad, de verdad, cumplimos. Aunque tenga esa, esa restricción, vamos a cumplir nuestro toque de queda. Ahora bien, eh, el, lo que nunca han, han respetado el toque de queda, que es un mal del 70%, no han seguido igual y normal. O sea que modificar en cuanto a brote y rebrote sería un poquito pensado. Porque, como te dije, aquí nunca, en la gran mayoría de la población, no han respetado eso nunca. Sí. Eh, y se respetó cuando se dieron, se dieron un par de garotazos y gente presa, pero ya tú no oyes ni siquiera lo, reporte de presa. Lo que yo espero, lo que yo espero es, Sergio, porque este es un país muy especial. El toque de queda, los días de semana es a partir de las 7 de la noche. A partir del lunes, sujeto a confirmación por parte del decreto del presidente, es a partir de las 9 de la noche. La gente los fines de semana es hasta las 5, y a partir del próximo lunes será a partir de la, hasta las 7 de la noche. Y la gente actualmente, el domingo, sale de donde está, del lugar donde esté en ese momento, a las 5 menos 10 minutos, para todo el mundo salir, y producirse el caos que se produce prácticamente en el país entero. Ahora, como es a partir de las 9, no salgas 8 y 50 de su casa para querer llegar a la casa, que entonces va a ser más de lo mismo. De manera que yo espero que nosotros como ciudadanos eh, seamos capaces de asimilar y cumplir con las normas para evitar situaciones difíciles, porque dicen la autor las autoridades que de no cumplir, el rebrote Todo bien establecido va a regresar cosa que sería un poquito tedioso eh, verdad, pero vamos, a, vamos nosotros a cumplir con, los, con las normas y las reglas para que no seamos víctimas eh, de un rebrote de esta situación eh, que es que, que se aumentó la hora, que, no es que usted tiene que seguir con las mismas lineamientos, su mascarilla puesta, su distanciamiento social Así los es. negocios el negocio cumplan con la ley porque es el problema que en el principio vimos como negocios de, de grandes uso de la población tenían esa restricción bien estricta, valga la redundancia, además eh, mantenían esas normas, sin embargo ya cualquier negocio, cualquier institución, tú entras como Pedro por tu casa. Así es, no están eh, llevando ya serio porque se nos venció el tiempo lamentablemente, así que eh, agradecer como siempre al equipo técnico que hace posible que este espacio salga tal cual nos lo proponemos, José Paulino, a Melvin, a el Master, Mr. Edward y a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre, eh, todo el apoyo para que sigamos saliendo y llevando la orientación y la información adecuada a toda la región nordeste, el país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor. Así que la invitación para que nos acompañen mañana en otro programa, como siempre cargado de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. ¡Feliz resto del día.